En el capítulo anterior habíamos agregado un enlace a cada uno de los títulos que aparecían en la vista index, el cual, si vamos a nuestro navegador, nos permitía ver el contenido de cada uno de los posts. Esto lo hacíamos a través del método Joe que se encuentra en el controlador PostController. Este método recibía el ID del post a mostrar, lo buscaba en la base de datos, enviaba el post a la vista Joe, la cual se ejecutaba. Ahora en este capítulo vamos a desarrollar el método edit y el método update. Para ello vamos a hacer una búsqueda en la base de datos diciéndole post es igual al modelo post, lo instanciamos y usando el método fin vamos a buscar el post que el usuario quiere editar ahora vamos a enviar esa información a la vista diciéndole return view make y lo que vamos a hacer luego es crear una vista dentro de la carpeta post llamada edit entonces le decimos que dentro de la carpeta post la vista edit con el método with le pasamos el post. Y ahora lo que vamos a hacer es crear la vista edit dentro de la carpeta post. Para ello en la carpeta views dentro de la carpeta post, clic derecho, new file, lo guardamos. Con el nombre edit.blade .php, lo guardamos y lo que voy a hacer es abrir la vista create y copiar el mismo formulario este formulario lo copio y lo pego en la vista edit, pero vamos a realizar algunas modificaciones la ruta en la que va a enviar los datos va a ser post barra post o sea, la variable post que le pase el id del post que estamos editando y como estamos usando un raíz voy a pasarle también al formulario le decir que utilice el método path como estamos utilizando un controlador red cuando le pasemos los datos vía path este lo que va a hacer es ejecutar el método update entonces para ello aquí le digo path y lo siguiente es hacer que el campo de tipo text se llene con el título del post que estamos editando. Entonces le digo post, title y en el text area hacemos lo mismo. Escribimos post, content y con esto ya estamos. Lo guardamos y ahora vamos a ir a la vista Joe la cual cuando el usuario haga clic en uno de los posts y vea todo el contenido, que le aparezca en la parte de arriba un enlace, el cual lo va a dirigir hacia post, barra, el id del post que está viendo, barra, edit, para ejecutar, si vamos al controlador, para ejecutar este método, entonces una vez hecho esto, cerramos las etiquetas y le ponemos editar, ahora si sí, guardamos, vamos al navegador y hacemos clic en alguno de los posts, por ejemplo en este, vemos el título y el contenido y un enlace para editar, presionamos en él y lo dirige hacia el formulario con el dato para que pueda modificar y luego guardarlo, pero como no hemos agregado ningún código en el método update del controlador no va a realizar ninguna acción entonces para ello vamos a recuperar el título y el contenido que se ha editado entonces declaramos una variable y usando la clase input y el método al va a recuperar todo el contenido del input y el text areas ahora lo que tenemos que hacer es buscar el post que está editando con el modelo post y el método fin le pasamos el id y ahora sí podemos decirle de que guarde el título o sea el título va a ser igual a input title y el contenido también. Vamos a guardar el contenido ya editado. Entonces decimos content. Va a ser igual. A input. Y input. Content. Este array. Es lo que estamos haciendo. Es recuperar simplemente la información. Que se envía. Desde este formulario. Cuando le presione guardar. Vamos a recuperar el título y el contenido. Ahora. Lo que queda es decirle que lo guarde. Entonces decimos post, save. Y por último, una vez que se haya actualizado el contenido del post, vamos a redireccionarlo. Entonces decimos return, redir, to, y que lo envíe a post, barra. Y el ID del post. Entonces con esto lo guardamos. Y si vamos ahora sí al post, actualizamos. Está todo bien. Vamos a, por ejemplo, volver hacia atrás. Voy a volver a la lista de los posts. Y voy a editar este post. Entonces presiono en editar. Le voy a modificar el contenido. Le vamos a decir ya estoy editado. Si vemos, ahora presiono en guardar y me regresa al post, pero ahora ya el contenido se ha editado. Y esto fue el capítulo número 5.